El ex jefe de gobierno del Distrito Federal Cuauhtémoc Cárdenas estuvo en Puebla para presentar su libro Por una democracia progresista en la Feria Nacional del Libro de la BUAP. En entrevista, argumentó que es necesario implementar reformas para evitar que en un futuro desaparezca el Instituto Nacional Electoral, pues es necesario que se mantenga como una autoridad electoral. No obstante, indicó que es importante hacer reformas en temas electorales para revisar las funciones, atribuciones y facultades del INE, aunque evitó manifestarse a favor de los actuales consejeros. Yo creo que siempre hará falta una autoridad electoral, no sé, a lo mejor hace falta hacer algunas reformas, revisar funciones, facultades, pero no creo que podamos prescindir de una autoridad electoral. La autoridad electoral sí, las personas siempre sí, son prescindibles. Por otra parte, se pronunció en contra de la consulta ciudadana de revocación de mandato impulsada por el Gobierno de la República, pues señaló que es un gasto innecesario.